El secretario de Organización de la Directiva Municipal de la ADP, Robert Frías, se refirió este jueves a los fondos descentralizados que el gobierno debe de enviar a los centros educativos para suplir las necesidades de estos Thank you. También se refirió a una asamblea que sostendrán este viernes en San Francisco de Macorís.